Muy buenas a todos los que estén viendo este gameplay de Kirby Nygmeh in en in Ramlan GBA, eh, en la GBA Hoy día vamos a continuar en el mundo 3 Así que vamos a empezar Acá estamos eh, donde lo habíamos dejado Y vamos a entrar al primer mundo que es este Tenemos este poder que es del Paraguay y vamos a entrar rápido antes que esa opción nos mate Así que Uno oh, no. Así que vamos a matar a este boss está aquí. No. Ahí está. Lo matamos Así que vamos a entrar acá Está muy bueno este poder Está lletado, ¿no? No pensé que estuviera tan chila. A ver. Hay algo acá. Mira. Ja. No, es que se nota raro ¿no? Porque, Como que está desayuno. A ver qué hay acá. Ah, mire, un botón. Ah, mire, una zona de pelea. Así que vamos a entrar acá y vamos a hacer... Y terminamos el nivel super rápido, o sea, está fácil. Perdón sí que comencé la intro muy callado yo creo. Y así que vamos a empezar. Eh, como bien. Así, ah, así que vamos a empezar al segundo nivel. Que es este. Uh bueno no, venga, luego estoy a punto de morir. Ah, oh, no, no, bro. ¿Qué? No, quería matarlo con el paraguas. Venga, vamos a entrar por acá. Ya va a ser 25 y en 25 es Navidad. Yo tengo pensado en hacer algo en Navidad hacer como un streaming, aunque sé que nadie lo va a ver, pero, uuuh, oh, chuta sé que no, nadie lo va a ver porque nadie va a ver streaming en navidad, pero bueno divertir, o no sea sé hacer algo uy luego no, uy te voy a ver por fin, te encuentro oh. venga Uy lo que sé Vamos a entrar por aquí En este Y vamos a irnos a ver qué hay acá Uh no por favor Que se abuche no No, ¿en serio? Ya sé que me voy a ir. Uh. Venga, lo matamos. Una vida, a un corazón, literalmente. Así que vamos a ver si ya que Venga, lo matamos por aquí. No, me estoy jodiendo. Bueno, no importa. No, vamos a seguir. Vamos a pecar este por up. No vamos a ir por arriba. Uy, venga. Vamos a matarlo por esto. A mí me gusta el, el de la Wii. A mí me gusta ese. Ese Kirby, ¿por qué? Porque a mí. Uy. Uy. Uy. Uy. Tiene que haberlo hecho yo, pero bueno. Uh. chuta, pero ven acá Voy por acá. No, en cero. Chuta. Uy, uh, una. Lo matamos. Loco, ¿por qué estás.? Este. Ahí está eh, Ese poder el que vimos El que estábamos en el comienzo de la serie Uno bueno. ¿Se acuerdan? Tendrían que ver el otro, los otros videos, los primeros Para ver que Podrán ver Que que ese fue uno de los primeros poderes que tuvimos random ¡Uy, ¡Eh, no! luego me estoy a punto de morir Y... Un uh, cuarto lugar Ya Pasemos el... Segundo nivel Así que vamos a ir a la pelea A ver, esta... Uh, la misma... Main... De una de una lo matamos, choque. vea, nos vamos para este nivel. No, acá hay algo, sale de arriba. Me lo sé de memoria, esto me lo sé de memoria. Lo matamos creo que hasta la puerta Y está, por fin ¡Uah! Eligiría ese poder pero no, la verdad no me gusta Ahora vamos a ver qué hay acá Nada, ¿en serio? Más puertas, ¿en serio? ¿Qué? Ahora vamos a ver qué hay en la otra puerta. Entramos la de abajo. Este hay que hacerlo con cuidado. mira Como pueden ver, el que esto todo... tuvo. Oh, no. Déjenme ver qué hay en esta puerta de acá. Ya está esta vida. Miren, acá está el final. Uno. A ver. Ya. Y por esta parte no es la misma. Chuta, oh, estoy. Estoy malo. Ah, está por acá. Ya. Ahora entramos por acá. Entramos por acá. Y acá entramos a esta puerta. Tercer lugar. Venga. Pasamos al tercer nivel. Veamos si... Mira. Acá hay un poder. Creo que me acuerdo que acá... No me sirve. Venga. Este... Este no sé qué. Perdón, es que luego en realidad me pica harto la pierna, no sé sea, por qué. Sí, vamos a seguir. Estamos con el boss. Aquí aparece uno por aquí. Uh, eso solo puede. Y sí, no No, pero Venga, nos vamos por aquí oh, Aunque me gusta, no hace sé poder La verdad Venga, tenemos este Doble. Acá saltamos y nos vamos volando. Uh. Pero acá hay que tirar así y nosotros ir volando. Aquí y terminamos el hoy. Estamos terminando muy rápido: 10 minutos y ya estamos en el cuarto nivel. Luego. Quinto ¿A ver qué es esta cosa? Ah, sí, sí, me acuerdo de esta No me acuerdo muy bien Cómo se jugaba, pero me acuerdo cómo ¿Perdí? Pero es que... Espera, no entendí Chao, bueno, Nos vamos a este nivel De um. Team Marine, de Dumping, bueno. Así que vamos a elegir cualquiera Muerde No En serio Venga Uh, ¡Oh, este mono Y luego, me quedan vida. Acaba corriendo, salta. No. No. Acá regeneramos en el boss. Eso es lo malo. Yo quisiera. Regenerar. No, no sí. sé. Yo quisiera regenerar. Y está. No, seré que mono tan traidor. Estamos menos mal. No, no, cero. Salta. Le tiramos. Chuta. Nos tira una Salta tres veces. Le lanzamos. Listo. Con último. ¡Uh! ¡Lo matamos! ¡Winna! Y este nos da un poder súper cheto. mira. El Hammer es un súper chetón No saben en qué Yo me guardo este momento Guardamos Porque esto es un momento tan épico ¿no? Y sacamos screenshot? screenshot Screenshot, a ver cómo se llama Screenshot Espérate, espérate Quiero sacar Screenshot porque esto es un momento épico Scream Capture. En Listo. Vamos a seguir. Eh, este mm, puede ser muy bueno porque derrota casi todo. Y segundo, que nos da casi todo literalmente. Mm, cuarto lugar. Grandioso. Y estamos en el sexto nivel. Esperen un rato a ver si cuál era la configuración que tenía. Ya. Yeah. F12 es para sacar captura. Así que vamos. Vamos ah, por acá. Eh, captura, sacamos captura. Uy, uh, loco. ¡Uh! ¡No! Pues lo matamos. Uy, uh, luego. ¿En serio? Qué salvada tremenda Qué salvada tremenda Lo, lo matamos uh. Acá no hay nada No hay nada Sí vamos. Uh, casi No No Yo me lo salvo Saltamos. F12. Hermoso. Uy, loco, qué hermoso, joder. ¡Venga! ¡No! ¡Mamá! Casi me lo matan. No. ¡Venga! ¡Oh! Casi me lo bloquean. En serio. ¿Y esto qué? Y bloqueamos un minijuego Prendí eso, porque literalmente los minijuegos son divertidos Aunque... Uy, loco No, no, no No Qué tonto este juego Que todo este juego, loco, en serio ¿Cómo es posible que pudieran haber hecho eso? Bueno, acá En otras versiones no se veía tan bien En cambio acá podemos ver un poquito Y la verdad no necesitamos eso así que nos vamos para acá ¡Eh, ratón! Así que no lo voy a pescar No voy a sufrir más decepciones Si lo voy a matar, será con la boca Sonó raro Youtube, no me demandes Ya, acá hay dos decisiones Tres, no, hay una ah. No, en serio Me perdí los tres poderes Ya No no quería subir ahí, quería ver nomás que había, chuto. Bueno, ganamos este nivel, al menos Ganamos, y nos vamos... ¿Este es el final? Sí, este es el final Así que vamos a irnos a este minijuego, por venta así sí ganamos por ahora Empezamos con todo Desarrollamos todos los poderes minijuegos de Kirby Pero es... Estamos de los primeros Uno no puede jugar toda la partida ¡Ganamos de los primeros! Loco, literalmente Por suerte que yo me había trabado Literalmente Tres vidas Tres vidas Hermoso Hermoso Igual este poder es bueno Porque podemos hacer esto Uh. Lo matamos. Y lo matamos. Hermoso. Como terminamos este nivel. Amigos, gracias por ver este hermoso gameplay de Kirby Mera, de Ram de Givia Espero que en el próximo video. Eh, como podrán ver en el Snapdown 2. Digo. Eh, estábamos jugando. Lo que pasa. Que.. Había que. Vean el video y ahí Verán la explicación que hay. Probablemente yo voy a guardar esto, mi progreso. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao!